Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. ¿Estás aquí con nosotros? Vale, vuelvo al centro. Uf, ¿Qué nos puedes despertar? L. A. ¿A? C. O, L, la conciencia, sí, trabajar es correcto, sí, vale, trabajar, ¿qué más? Trabajar, e, L, F, C, ah, trabajar la C, soy lo que os suele despertar. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.